Buenas, vamos a aprender a utilizar la herramienta Edpuzzle. Vuestro profesor os habrá hablado de ella para que veáis vídeos y respondáis a preguntas. Pues bien, en primer lugar la buscamos. Edpuzzle.com. Vamos a la plataforma y como siempre nos tenemos que eh, suscribir. Soy estudiante. Introducimos los datos. El correo electrónico es opcional, pero sería conveniente que introdujeseis el del instituto para que os puedan llegar notificaciones. Y nos suscribimos. Aparecéis en esta página principal y vuestro profesor o profesora os habrá dado un código. Lo introducís aquí. Y ahora os aparecerán los vídeos que ha creado vuestro profesor. En este caso, vamos a ver qué vídeo nos ha dejado el profesor. Quitamos la publicidad y empezamos a ver el vídeo. Edpuzzle es una herramienta para ver vídeos. Esos vídeos ofrecen información y de repente los vídeos se detienen, se congela la imagen y aparece una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Dónde nació Góngora? ¿Sabéis la respuesta? Vamos a clicar que en Alicante. No es correcto. Nació en Córdoba. Hasta que no demos a continue, no nos dejará seguir viendo el vídeo. La siguiente pregunta está aquí, pero no os va a dejar hacer trampas, porque no podéis arrastrar, os sale el candado, no os permite arrastrar la barra del play hasta aquí. Habrá que ver el vídeo entero, así que prestad atención. Nosotros, para hacer trampas, nos lo saltamos. Vuestro profesor ha podido introducir preguntas o simplemente comentarios. Veis que aquí no hay que responder nada, simplemente leer el comentario que os ha dejado vuestro profesor o profesora. Continuamos viendo el vídeo hasta el final. Una vez que acaba el vídeo, ya lo hemos visto, automáticamente una vez que ya hemos visto el vídeo a nuestro profesor o profesora, le llegará un aviso de que ya hemos visualizado ese vídeo y ya hemos respondido a las preguntas. Podemos volver a verlo o ver qué tal se nos ha dado ese vídeo. ¿Lo hemos visto? Sí. ¿Hemos respondido a todas las preguntas? Sí. Pero eran dos preguntas y no hemos respondido correctamente a ninguna de las dos. Os decía al principio, podemos tener varias asignaturas y en cada asignatura nos dejan unos vídeos diferentes. Pues bien, tan sencillo como pedir el código al profesor o profesora y aquí en Join Class introducir ese código. Así de fácil. Se utiliza la herramienta Edpuzzle, una herramienta que podemos utilizar tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil o la tablet para sistemas Android y también iOS. Gracias por vuestra atención.